Bien, nosotros de regreso ya en este gran fiestón de fin de año, despidiendo el 2019 y me siento contento eh, poder hacerlo con una persona que lo vi crecer prácticamente desde niño y ya verlo todo un artista establecido. No solamente aquí en la República Dominicana, sino a internacional. Mi hermano Capuchino, mi cuñado. Mi hermano, buenos días, sí, buenos cuñado, días, ¿no? San Francisco de Macorís. Para mí es un placer, Roberto. Tú sabes que tú eres familia, cuñado, siempre nos quedamos con ese nombre ya. Sí. Así que nos llamamos. Y sí, para mí es un placer estar aquí. Saludos, mi gente de San Francisco de Macorís. Todos los televidentes que están viendo el programa, estamos activos. Dímelo, Roberto. Mira, tú eres de la, yo no diría de la vieja, sino de la intermedia escuela. Porque. Tú fuiste influenciado, recuerdo, cuando empezó el movimiento, Don Miguelo que ya estaba pegado, el Rubioti y todo eso. Entonces, comenzaste como segunda voz, comenzaste a introducirte en este mundo. ¿Cómo fue que te influenciaste para hoy en día ser el artista que eres? Porque tiene un estilo incluso muy muy norteamericano, o sea, como mezclado. Sí, sí, tú sabes que este, yo vengo de hace mucho tiempo, como tú dices, mucha gente no sabe eso, pero... Yo siempre procuro decirlo en, en mis entrevistas, vengo de 2005, forzando. era segunda voz de Don Miguel en esos tiempos. Y mi inspiración en la música urbana siempre fueron eh, los lo, lo norteamericanos, música como Tupac, Biggie, y eso en la música latina fueron eh, un daddy yankee, un tempo. En ese tiempo. en esos tiempos los puertorriqueños eran que tenían la puerta abierta, la batuta, como se dice. Y sí, me inspiré por ello y hoy en día estamos donde estamos por, por la consistencia. Ya. Gracias a Dios eh, Tenemos aquí a Génesis dónde está Génesis? Se me fue ah, Génesis que es nuestro asesor en el área urbana Y déjame <ríe> <ríe> <ríe> Génesis Mira, yo me Un sacó. Ey, no, eh, que la, que me la, la comisión que que me, que, Para poder estar con nosotros, tienen que agendarlo. O sea, eh, tienen que llamar a nuestro... La comisión fue que te estaban entregando. ¿eh? <risa> <risa> <risa> Óyeme, Capuchino. Para mí... Capuchino, eh, bienvenido. Eh, gracias, yo creo gracias. que para mí, o sea, no porque tú estés aquí, pero lo dije ayer, el 2019, de, lo, de la figura Franco Macorizana, la más destacada fuiste tú. Pegaste más de dos temas... Pero el, el tema que pega, los tipos de temas que pegaste ya este año como que no, que es el trap, no conectaron tanto. Este año fue más como dembow y el dancehall. Tú y Brian Mayer son los únicos que, que, que están pegando trap ahora mismo. Ahora mismo, gracias al Señor, gracias a Dios, no está dando el break. Bueno, Brian Mayer está haciendo su trabajo. Saludos para Brian Mayer. Y los 7-3, Nueva York, hay un equipito que están trabajando. Pero ¿La mayoría no lo ha dejado malito. el track? ¿Por qué tú crees que se debe eso? Tú sabes que todo va evolucionando y la gente le va cogiendo con, con, con diferentes estilos de música. Pero el track siempre ha estado ahí, lo que pasa es que tiene su alta y su baja. Pero ahora mismo ahora mismo tiene su, está en su momento, ahora mismo. Eh, eh, eh, Capuchino, ¿qué fue lo que pasó ayer? Eh, mencionamos al principio del programa, ah, estábamos esperándote ayer... Eh, el lunes eh, para hacer eh, lo que era el espectáculo contigo, pero eh, me enteré que tuviste un inconveniente porque tú estabas en la fiesta donde estaba Químico, Químico Ultra, Mega. Ultra Mega, donde sí. fueron detenidos por la DNCD. Sí, por eso te dije que te pedí disculpas, por eso mismo que no pude bajar ayer para acá, porque eh, pasó un inconveniente en, en la actividad donde yo iba a tocar. Yo mismo entrando ahí mismo se tiran la DNCD... Un, Reperpero, pero iba ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por no, fue, yo porque en o... verdad no sé, yo en verdad no, no sé, no, yo lo que sé yo Pero tú que tienes que saber porque si tú estabas ahí, yo veo que la forma porque no. mira que lo que pasa, la DLCD dice que estaban incitando eh, al consumo de droga. Cuando se dice incitando que están haciendo algo, no, sea musical, sustancia controlada, sustancia controlada, sí. eh, eh, entonces cuando es incitando no es que encontraron droga ni nada por el estilo. Fue parece que hubo una música o algo que no, que la se entendía que eh, incitaba. Pero si ellos entendían eso, yo de, de, deberían de, de buscarlo de hace mucho tiempo, su artista porque ellos están cantando y hace, ellos llevan tiempo excitando, es, es, es, es, haciendo eso, lo que yo dicen. ¿Crees tú que fue para hacer algún tipo de daño? Porque recientemente también lo, lo, lo agarraron preso aquí en San Francisco de Macorís no fue el que lo no fue lírico pero lírico fue violencia de, de familiar ¿por qué mm. fue violencia de baño familia familiar tú sabes que, que este país cómo te digo Roberto tú sabes que aquí en verdad la justicia no, no, no está bien no, no, no va por la ley entonces a veces hasta las mismas autoridades quieren pautarse con los mismos a, artistas. Eso además, pasa, perdón, entonces, que te derrumpe, eso además pasa con ustedes. Porque John Z viene aquí fumando marihuana y no pasa nada. Y entonces, ¿tú entiendes lo que te no, digo? No, pero... espérate. no, espérate. En los verdad. tiempos del difunto Don Freddy Veragoy, compadre Cáncer, nuestro eh, pilar de la comunicación, recuerdo que una vez... Eh, Teo Calderón. Teo Calderón, que, que, que en su espectáculo eh, incitaba al consumo de, de marihuana, Incluso dentro de, de, de, de su línea gráfica, lo que era una mata, una, una hoja de marihuana que presentaba y Freddy se puso los pantalones y, y, y, y se puso para que la gente de espectáculo público no dejara presentar su espectáculo. Sí, pero ahora lo, lo los gana. artistas extranjeros, el capuchino, por ejemplo, como John Z que abiertamente fuma marihuana y muchas artistas hablan de ese tipo de, de, de consumo y todo eso, pero con ustedes son como siempre llevan la contraria pues da más ustedes entonces lo lo, lo extranjeros no bueno como te digo o sabes que ahí no sé si es si es bueno, yo soy de, de, del exterior de allá de afuera a mí aquí me tratan como que yo soy de aquí porque yo represento a la República Dominicana pero del patio pero, sí pero yo sí, siempre, siempre hace sí, más música hay fiesta allá en Estados Unidos sí pero eh, pero como te digo lo que sobre ese caso yo yo yo siempre he, he percibido eso de que siempre hay una indiferencia contra los artistas aquí y los artistas de, del exterior. Eh, eh, ¿Con cuáles artistas ya tú has hecho featuring? ¿Con cuál tú estás sentido más cómodo? Bueno, con yo tengo un featuring con Don Miguel, o con Shaloshak, vienen por ahí el año que viene, con Vicini. Tengo featuring con Mesías, los muchachos de allá de los Estados Unidos. Sabes que la, la cultura mía, en verdad, eh, comenzó allá en los Estados Unidos, en Nueva York. Nosotros teníamos un movimiento allá detrás Nosotros fuimos los pioneros de ese movimiento. Y ya nosotros nos tratamos como familia lo que es Tali y Mesías. Trabajar con ellos es Te iba a preguntar sobre Tali. ¿Tú lo ves bien lo que está haciendo Tali contra el Alfa? ¿Sabes? Muchas personas entienden que él está haciendo algo mercadeado O sea, que sería Trap versus Dembo eh, no, porque Tali fue un dembow tirándole al alfa. O sea, ¿Tú lo ves bien, lo que está haciendo Tali? ¿Es eh, una forma de buscar eh, tú, pauta? Tú sabes lo que pasa: que cada quien tiene indiferencia con cada. Con cada un ejemplo, aquí en, en el movimiento urbano de aquí, hay gente que tiene indiferencia y tú no lo sabes. Entonces a veces los muchachos se rebosan y le mandan su fuego. Tú me entiendes, son cosas personales ya, yo ahí no me puedo meter. Porque tú eres paras de los dos. Sí, pero so, so, como te digo, no, yo por eso mismo te digo, no me no puedo puede. meter. No <risa> puedo no estar de refere ahí. ¿Qué tú opinas <risa> del dembow? Gra grabar, ¿Te gustaría grabar un dembow? Claro, claro, el dembow, como te digo, el dembow es una música folclórica. Roberto, porque un, una música movible y eso, y dominicana de aquí que salió, y a la gente le gusta mucho moverse, y yo creo que yo, a mí me gusta... Pero, eh, por ejemplo, yo no soy muy experto en la materia, pero yo veo que el dembo es más comercial, por ejemplo, lo que tú haces sí, es más de sentimiento, sí, más de, sí. de vivencia, más, como se dice, más de sangre. Sí, sí, sí. El dembo como algo más más momentario, tú sabes que el de moda es más momentario porque la música que yo hago es una música con sentimiento eh, y, y para nada un secreto que el sentimiento nunca pasa de moda. Capuch son, disc son discos que pueden pasar año año y año y tú lo escuchas. Eh, lo que hablamos de eh, merengue, tú ves. Eh, sí. sí. Ey, las mejores tú dices canciones, las canciones urbanas que no que no que no. No no que, no no. Eh, eh, yo te dije a ti que no. Yo lo que sí. no no que tú, tú distorsionas. No no la, yo eh. no. Tú lo que tú dices. No, antes, de que, realidad, antes de que antes ese no, tema. Yo lo que le digo que por ejemplo. Las canciones clásicas como merengue, como canciones románticas, por ejemplo, merengue de Fernando Villalona, que hey, viene Fernando Villalona el, el viernes eh, 5 de enero para Ruth Club. Bueno. Eh, Fernando Villalona, un Luis Miguel, tú escuchas canciones de hace 30 años atrás y, y, y tú la bailas y la disfrutas, mientras que con el movimiento urbano hay pocos. Que ya la gente no se acuerda, y tú lo pones, no, y la nueva generación... hay muchos temas no que pone. la gente se Claro, hay muchos hay mucho temas, tema. mucho claro, tema. es como lo que estaba diciendo, sí. las palabras, las la, letras, Hay letras que no pasan de Capuchino. moda, porque son sentimientos, y desde que tú le escuches en cualquier instrumental, te, te, te, te va a llegar. Oye, Capuchino, tú que eres de la, como que dice de esa cultura de los morenos, sí. se ha notado como que los morenos le han cogido ese piso al dembow, ¿Tú crees que de, de, de por ahí va a venir ya, se va a consolidar? Porque ver a Lee Pong con el alfa, 50 millones en YouTube con un Dembow. O sabes y ver Remis que vienen ahora que de, de los mismos morenos. Bueno, Nati, eh, Nati tacha? ¿sí? ¿no? Eh, que está grabando un video con... No, porque Nati tacha es, es latina. Pero sí. yo hablo de, lo, de los exponentes que tú, ¿Tú lo sigues, de los negros, de los negro, lo morenos. No, okay. que los morenos que están siguiendo ese de ritmo de Dembow. O sea, ¿qué tú opinas de eso? Porque eso tú está eres muy bien. Esa cultura. Tú sabes lo que pasa, que ya hoy en día eh, eh, se está trabajando por números. número. Ya esto de música es un negocio. Esto se ha convertido en un negocio desde que la, la tecnología ya está muy avanzada. Entonces ya los números es lo que decide. Los morenos se están enganchando. Ah, eso es lo que están, eso es lo que está eh, dejando. de pues eso. Y por eso es que están colaborando. Capuchino, sacando el alfa. Ya que el Alfa ya está a otro sí, nivel. Sí, sí, no, está. Sacando no. el alfa. ¿Quiénes de los artistas urbanos se han quedado atrás? Como que en 2019, que estamos despidiendo hoy, se quedaron prácticamente out. Como que no conectaron, no se sintieron. No, como te digo, yo, yo me enfoco en mi carrera, Roberto. <risa> yo, me, yo me enfoco en mí. No, no, pero como tú conoces, pero, tú eres un tipo que, que la conoces cosa es que, aquí y allá. Yo te digo algo, Roberto. Yo desde que empecé, hace, desde que tuve la pegada mía, yo me he enfocado en mi carrera un 100%. Lo máximo que yo puedo dar de mí y yo lo que estoy metido en estudio trabajando enfocando tra tratando de, pro de profesional de mejorar ser mejorar, más profesional ser más profesional sí y, y, y... Y yo no me he enfocado mucho en quién está sonando y quién no está sonando, pero los hay muchísimos muchachos, aquí hay muchísimos talentos en la República Dominicana que están haciendo su trabajo y muchísimos talentos nuevos también que no han tenido la oportunidad, que, que son buen, tal, que son talentosos también. antes de... Esto es una pregunta, Roberto. Eh. No, no, no. Dale, dale, dale, dale, Esto es una experto. pregunta. Por favor, eh, tienen que grabarla, esta pregunta. ¿Tú, ¿Tú te, te consideras, el ¿tú te consideras <ríe> la revelación... <ríe> sí. Si en el sobrano dijera, vamos a poner la revelación de 2019... ¿Tú te consideras la revelación del año? Bueno, los, los números son los que hablan por sí solos. Yo lo que sí te puedo decir que eh, en el renglón mío, lo que es la música trap en español dominicana, mi disco fue número uno. Porque fue el track que más sonó en, en bueno, el no ¿no? no, no, en son preguntas, ¿no? Tú 12 millones de views ahí. Ese tema todavía está cogiendo un millón de views todos lo, todo los meses, todos los meses. Sí, mí, mí, mira que a mí me gustó. Yo lo escuché y de un principio me sí, gustó. Sí, los cheques de YouTube están llegando bien. Ey. <risa> ey, ey, ey, Mira. Ey, ey. Ahí, ahí me gustó. Lo eh. mejor de 2019 para Capuchino, <risa> ¿qué fue? Lo mejor de 2019 en verdad fue la experiencia vivida en el mundo de la música. De, viví una experiencia muy sí, chévere pero puntual viví una experiencia muy chévere y creo que lo, lo mejor fue que, que pasara esto que me pegara la, la, la pegada de, de ese mismo tema de por qué será ese fue que me abrió las puertas ya después de ese tema vinieron muchas colaboraciones vinieron muchos contratos Vino mucha, vino, llegó muchas cosas buenas, positivas a mi vida. Para mi mente, me, mencionaste featuring con algunos artistas locales y artistas internacionales. ¿Qué, ¿Con qué comienza el 2020? Bueno, el 2020 viene sabroso. Tengo unas cuantas colaboraciones que ni sé por dónde empezar. Tengo colaboraciones, como te dije anteriormente, con Don Miguelo, con vicini con Chelo Chá, con un moreno de allá de los Estados Unidos se llama menos eh, tengo unas cuantas colaboraciones, en verdad no sé por dónde empezar, pero bueno no, vamos a ir soltando. Para vamos a ir, ir a show aquí para finalizar. Capuchino. ¿Qué artista de, lo, de, lo, de los boricuas te gustaría hacer una, una, una colaboración? Vemos que Brian Mal va por la misma línea tuya. ¿Con sí. ¿Cuál cual tú tienes planificado? ¿Ya viene algo? No, a mí me gustaría, si me, de, de que me gustaría, me gustaría grabar con los grandes, tú sabes, un Bad Boy, un Osuna, pero por ahora mismo no, no tengo colaboraciones con Boricua, pero eso viene pronto, con Dios mediante, yo tengo, ah, se, se ha hablado de unas cuantas cositas, so, esperen unas cuantas sorpresitas este nuevo año. Bueno, nosotros contentos, eh, Capuchino, con el éxito que ha tenido, gracias igualmente, por, igualmente. por venir a compartir con nosotros esta despedida del año. Vamos a hacer un corte porque despedimos ahora la parte, ¿no? eh, urbana, porque ahorita vamos a hablar merengue, bachata y salsa con Emileni y su Sinfónica. Luego ativo, del corte, ativo. lo fuerte del negocio. activo, activo. Ahora estoy aquí, como que pronto me voy La botella madre